Él se fue el 20 de abril. Sí, eh. El propósito de ayudarme, porque, pues, su sueño era que sus hijos, pues, darle una mejor vida. Bueno, él se hilató tres días para llegar a México, pero en México tuvo siete meses. ¿Y Trab sí, él ahí? Trabajaba. Él estuvo trabajando eh, en un área de construcción, después se fue para el lado de, estaba en Tapachula, después se fue para San Pedro, ahí en San Pedro él tomó la decisión de andar vendiendo, como él era activo en su trabajo, él andaba vendiendo así, que comida, que café, de esa manera estaba tratando de recoger para poder seguir avanzando en su camino. Él el sábado me llamó en la mañana y me dijo, Madre, yo voy a avanzar, yo voy a avanzar, me dice, no te preocupes, pedile a Dios que, que pueda avanzar. Ese día no llegó él a dormir donde, donde estaba trabajando, no llegó sábado, no llegó domingo. El día lunes llamaron a la, a la señora donde él estaba, de una funeraria, y le dijeron que si ella reconocía a esa persona, y ella le dijo que sí por su tatuaje. Le dijo que sí, que él era una, un nicaragüense, y que tenía mi contacto. Inmediatamente, pues, lo de las funerarias me llamaron, y me dijeron que reconociera el cuerpo, que si era el de mi hijo, y le dije inmediatamente que sí. Porque, pues, lo único que ahí le dejaron visible fueron sus piecitos de aquí para abajo donde estaban sus tatuajes y de aquí para allá pues me lo quemaron. Yo les, yo les solicito a, la, a toda la población por favor me ayuden para poder darle la cristiana sepultura como todo ser, ¿verdad? Ya que no lo voy a volver a ver nunca más en mi vida. Pero saber que lo tengo aquí, saber que lo voy a poder ver a mi muchacho aún como me lo traigo es Lo único que yo les pido que por favor me ayuden a recolectar el dinero para su exportación de su cadáver. ¿Cuánto le soliciten? Eh, ¿cuántos...? Cinco mil... Cinco mil dólares son los que ellos están solicitando hasta la casa. ¿Ahorita no tienen nada? Yo no cuento con ningún peso porque soy una... Soy una pensionada y no puedo trabajar.